¿La película tiene como algo político? ¿Tiene algo comprometido? Perón un carajo! ¿Tiene una historia o son esas películas? ¿Viste que últimamente hay películas que no pasa nada? Yo siento que es le es falta enorme. al nuevo cine diálogo. Acción. Tenés una buena noticia. No, no sé si me no van a pagar. No, me cagaste el día de filmación, me cagaste. Filmación. Y si me escuchan se me preocupar, yo, yo soy la productora, ¿viste? ¿Por qué seremos tan dementes? Los chicos de cine independiente, pero por qué seremos tan dementes, los chicos de cine independiente, usamos lentes de marco negro, pero nunca seremos lentes. Somos diferentes, poco animados, con sexual. Bravo. Chicos, adentro que se largó a llover.